THE PUERTO RICO FEDERATION OF TEACHERS MARCH WEDNESDAY THROUGH THE STREETS OF OLD SAN JUAN, HOLDING A ONE-DAY STRIKE AS THE FALL SCHOOL SEMESTER BEGAN, AMIDST BUDGET CUTS IMPOSED BY A FEDERALLY APPOINTED FISCAL CONTROL BOARD. TEACHERS ARE DEMANDING A RECONSIDERATION OF THE CLOSING OF MORE THAN 250 PUBLIC SCHOOLS, AN INCREASE IN TEACHERS' SALARY, AND NO MORE PRIVATIZATIONS OF PUBLIC SCHOOLS. THIS IS STRIKING TEACHER NOLANI. Fuentes Cardenas. Nos quitan un presupuesto, pero más sin embargo, en los puestos gerenciales o administrativos eh, se botan millones y miles de dólares en sueldo, eh, pero en la sala de clase no se, no se invierte como se debe. Entonces tenemos la contradicción de que cerramos plazas, pero entonces contratamos ¿verdad? Otras, otras plazas gerenciales o distribuimos el dinero en otros lugares que no es necesario. Sí hay recortes, pero se tienen que distribuir el poco dinero que quede o el que, el que quede en las necesidades reales del Departamento de Educación, en más maestros, en facilidades de infraestructura, en materiales para nuestros estudiantes.